¿Qué tal? ¿Cómo les Muy va? Bien. Si nos encontramos aquí en la quinta sección, ustedes podrán observar que en este lugar los vecinos se están manifestando porque aseguran que desde el día 15 de febrero están sin agua, que no sale absolutamente nada de agua en sus domicilios. Justo ha llegado Gallego, que recordemos que es el titular de Aysén en la provincia, ellos lo habían citado, se ha acercado acá, y bueno, los vecinos están reclamando, vamos a escuchar qué dicen los vecinos y cuál es la respuesta que dan desde a ver no hay, no hay ningún inconveniente, digamos. No, no, no es, pero acá hay un problema que hay que buscar la. Nosotros lo que nos interesa es la solución. Hay que buscar la solución. Primero solucionaron la escuela muy simple, porque sabía que le iba, ustedes le iba a generar un problema importante. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron los camiones con agua, solucionamos la escuela, nos lavamos la mano. ¿Eh? Esto es la realidad, porque saben que nosotros somos gente tranquila, no vamos a hacer somos otro nivel. Entonces saben que no le vamos, hoy le cortaron la calle, por eso usted está acá. Yo este, en Paso los Andes por eso es la, la situación con la gente, que pasa. Con la gente en Paso de los Andes viendo el problema. Lo de la escuela no fue un tema de Aizam, fue un problema interior a la escuela. Ese fue el problema dentro de la escuela. A ver, nadie le está haciendo creer nada, señor. O sea, si, yo le estoy informando. Si usted lo quiere creer, lo cree. Si tiene un problema, tendrían que ponerlo a nosotros también. Un camión. donde cargamos a todos los tanques de agua, si usted dice que quiere solucionarlo. A ver, vamos, vamos a hablar con algunos de los vecinos para que nos explique la situación. A ver, señor, un minutito eh, para Canal 7. ¿Nos podría contar cuál es el problema que tienen acá en la zona? El problema es la falta de agua. Generalizada, desde hace más de un mes, ha venido fluctuando el, el, el flujo de agua, digamos, el, entre poco y nada. Actualmente no tenemos nada. Yo hoy no he podido hacerme, no he podido lavarme las manos, no tenemos para cocinar. Porque ¿No sale nada, absolutamente nada de las carillas? Nada, absolutamente nada. Han venido algunos técnicos de, de aguas mendocinas, este, pero no saben cuál es el problema. ¿A qué afecta? ¿Vecinos de qué lugares exactamente? ¿Desde dónde hasta dónde? Por lo, menos, por lo menos, digamos, lo que yo tengo conciencia es que toda esta cuadra de, de Julio a Roca este, estamos sin agua. ¿Todos los vecinos de Julio Roca desde dónde hasta dónde? Se está hablando que es de Paso los Andes, no sé si más arriba también y hasta Tiburcio Venegas. Así que y las eso... otras calles de los otros vecinos a la edad? Aparentemente las otras calles no tienen problema. Habían hecho el reclamo formal. Hemos hecho reclamos, hemos eh, manifestado en, en distintas oportunidades y bueno, aparentemente es un problema técnico que no han encontrado, no la han encontrado solución. Así que, ¿Cómo se las arreglan el día a día? Y el día de, yo tengo, por suerte, mi hija vive a dos cuadras, ella tiene agua, entonces algunas cosas podemos resolver a través de, ese, de, este, de la visita a la casa de ella, pero esto no puede continuar. El tema de la escuela que está acá, de la, calle, de la escuela Sarmiento, la han resuelto trayendo algunos camiones con agua. Tampoco se puede solucionar permanentemente de esa forma porque este, no es correcto y además todo eso se agrava con, una, con unas este, cuentas de, que hay que pagar a fin de mes que son de 10, 12, 15, 18 este, mil pesos que me parece que es injusto que tengamos que pagar un servicio que no, no, no está brindándose. Bueno, vamos a escuchar entonces a, al responsable de Aisan para ver si, qué, qué solución le está dando a los vecinos. el responsable de Aysan para ver si qué, qué solución le está dando a los vecinos. Un zarro que no permite. Entonces, evidentemente, esta red este año ha, ha, ha generado un problema que es la primera vez que lo, que lo estamos viendo de esta dimensión. Hemos tenido problemas de reserva y no es esta claro, zona, no, no, pero no, no, yo le pediría que, que la, el tema de pago Espere, espere, espere, espere, espere, espere. no a va a ver el agua con los camiones? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Usted, como, como, como director general de ISA, ¿usted nos asegura que vamos a tener, va a venir el camión hasta solucionar el problema? Vamos a traer agua. No resuelve el problema llenar agua al camión. Sí, vamos a llenar los tanques de agua. Eso. ...y de un camión lo llena de arriba con la manguera el camión. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema que hay de fondo? que ¿Cuál es el problema? A ver si podemos darnos una vuelta. ¿Cuál es el problema que hay de fondo que se pueda no, no, no, llegar a solucionar? La gente muy nerviosa termina de atender a la gente. A ver, para. Acá estuvieron trabajando, movieron todo acá. Hicieron agujeros, estuvieron trabajando, nos cortaron el agua... ...y después resulta que taparon, como verás, está tapado con tierra nada más... ...y funcionó un día, después no funcionó nunca más. Bueno, a ver, a ver vamos, vamos por las soluciones. Eh, obviamente que el tema del pago, el servicio no, no prestado, servicio no cobrado... ...ya lo, lo, lo vamos a arreglar. Segundo punto, viene el camión. Tercer punto, en, nosotros creemos que en 48 horas las reservas ya se van a normalizar... ...y deberían ver una mejora. Estamos terminando el verano, entonces esto se debería mejorar. Cuarto punto... Nos comprometemos a hacer la mejora en la red, que evidentemente este año ha, ha, ha colapsado de una manera que otros años no ha pasado, porque hemos tenido problemas de redes que no ha sido este, esta calle el problema. Y evidentemente hay algo que está pasando en la red, que es una red que, es, que ya tiene 40 años, que ya cumplió su vida útil. Nos comprometemos, pero eso va a ser para el verano que viene. Este verano no voy a decir que voy a cambiar la red, primero porque no encontramos el lugar en donde está en peores condiciones. Evidentemente la red está con un problema que este año ha colapsado. Desde ya reconocemos el problema, yo les pido disculpas en nombre de la empresa, eh, estamos trabajando allá. Estamos... Bueno, ahí escuchamos entonces al titular de Aizan que está dando respuesta a los vecinos. Lo que le está diciendo es que bueno va a haber una solución eh, de en principio que tiene que ver con traer agua a este lugar, pero que hay que detectar exactamente dónde está el problema que hace que todos los vecinos de varias cuadras acá de la quinta sección no tengan agua. Y a partir de eso, a partir del año que viene, seguramente se va a trabajar sobre la reparación de fondo. Así que bueno, vamos a quedar acá un rato más para ver en qué termina esta reunión, pero ahí está el reclamo de los vecinos que tienen cortada totalmente acá la esquina de Martínez de, Rosca, de Rosas y Roca. Para que se ubiquen aproximadamente, estamos a media cuadra de la Escuela Sarmiento, Sí. donde los padres también le hicieron el reclamo por agua y donde finalmente las clases se volvieron a la normalidad. Eh, Recordarán que la semana que viene hubo un reclamo importante de los vecinos, de los padres de la escuela Sarmiento. Bueno, exactamente en la esquina, media cuadra, es donde está en este momento totalmente cortado el tránsito y se le está haciendo llegar a Isán el reclamo entonces porque no tienen absolutamente nada de agua en sus domicilios. Hay un punto importante que es el servicio de agua, los vecinos quieren tener agua, pero además le piden a Gallego que va a pasar con el mismo reclamo que hizo el Intendente de Capital, Ulpiano Suárez. Establecimiento, escuelas, comercio, vecinos que no han tenido agua en el último tiempo, que les hagan un descuento en la factura a pagar, en la boleta de Aizam. Ese es el reclamo que dijo Gallego, eso hay que verlo, y principalmente servicio no prestado, no pagado, habrá que ver qué sucede con, con estas facturas que están llegando allí a la gente de la Quinta. Casi un mes sin agua, que es un servicio imprescindible. Gracias Marcela, hasta luego. La vemos en un ratito, muy amable. hasta luego.